En primer lugar, vamos a ver las motivaciones que nos han llevado a realizar esta investigación y los objetivos que se pretenden alcanzar. Seguidamente, pasaremos a ver una breve introducción a la comunicación digital para ver posteriormente la codificación convolucional para cuerpos finitos. Una vez tengamos esto claro, veremos la propuesta de implementación de la herramienta que hemos diseñado para ver a continuación los resultados obtenidos y unas conclusiones y líneas futuras. El aumento de la necesidad de transmitir información ha provocado un aumento en el estudio de las diferentes técnicas de codificación de canal, siendo una de las más importantes la codificación convolucional, la cual empezó a tener un gran impacto científico a comienzos de los años 90. Esta representa una técnica muy potente e innovadora en el control de errores provocados por el canal de transmisión. La estrategia clásica a la hora de codificar estos códigos ha sido emplear el algoritmo de Viterbi. Sin embargo, eh, diversos autores proponen otras estrategias que son más rápidas y eficientes que no han sido implementadas o evaluadas hasta el momento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser estudiar en profundidad estas nuevas técnicas que proponen y una vez tengamos esto claro, desarrollaremos una herramienta eh, que nos permita evaluar las capacidades correctoras de códigos convolucionales decididos sobre cualquier cuerpo finito y canales de borrado. Una vez hayamos creado esto, compararemos las capacidades correctoras de estos códigos con la codificación de bloques y compararemos el rendimiento de estas nuevas técnicas con la codificación convolucional eh, con los modelos ya existentes definidos sobre cualquier cuerpo finito. Bueno, En primer lugar, aquí tenemos un modelo general de un sistema de comunicaciones como podemos ver está formado por un gran número de procesos, eh, sin embargo, eh, no todos ellos van a ser necesarios. Por lo tanto, el modelo que nosotros hemos implementado es el siguiente, en el que tenemos una fuente que va a ser la encargada de generar los datos, el bloque codificador de canal, que es el bloque fuerte de este proyecto y es el encargado de proteger la información de posibles errores de transmisión. Y finalmente tenemos el canal, que es por el que vamos a enviar los datos ya codificados. El canal que hemos implementado es el de los Azure channel o canales de borrado. En este tipo de canales, la información la vamos a dividir en tramas o símbolos, los cuales van provistos de un número de secuencia y un CRC, por lo tanto el receptor va a ser capaz de los símbolos que le llevan, saber o que un símbolo se ha perdido o mediante el CRC ver que el símbolo eh, ha llegado erróneo por lo tanto lo que va a hacer con estos símbolos los va a borrar directamente el ejemplo que mejor significa este tipo de canales es internet y donde los errores no se suelen producir eh, aisladamente, sino que se, lo normal es que se produzcan en el ráfagas. Esto, eh, esto puede entenderse como una cadena de Markov de primer, do, de primer orden, donde la probabilidad de que un símbolo se pierda será mayor si el símbolo anterior se había perdido. Bueno, Los códigos convolucionales se consideraron por primera vez por Elías y la teoría de cuerpos finitos la formalizó por NIC. Los sistemas actuales suelen realizar la codificación desde un punto de vista de entrada, estado, salida y decodificación por Viterbi. Lo que vamos a hacer en esta investigación va a ser evitar realizar el algoritmo de Viterbi, por lo que vamos a realizar la codificación y decodificación desde un punto de vista de módulos. Esto lo es vamos a codificar y decodificar mediante una matriz generadora y una matriz de paridad. Por lo tanto, si denotamos F como GF de Q, un cuerpo de Galois de Q elementos, siendo F de Z el polinomio anillo sobre la variable Z con los coeficientes en F, un código convolucional C de tasa Kn es un submódulo de FNZ que puede ser descrito por la siguiente expresión, donde tenemos que una palabra código es igual a la multiplicación de una matriz generadora por un vector de información. Otra variable a tener en cuenta es el grado del código, el cual se representa como delta y define el máximo de los grados de los determinantes de las submatrices K por K de la matriz generadora. Introducido a esto, podemos decir entonces que C es un código convolucional NK delta. Otra cosa a tener en cuenta, eh, si decimos que un código C es observable... ...si sí, todos los determinantes de la matriz generadora son distintos de cero. Por lo tanto, sea si hace un código convolucional observable... ...este puede ser también descrito usando una matriz de paridad... ...donde la multiplicación de la matriz de paridad por una palabra código... ...debe dar igual a cero. Sí. Si reescribimos esta matriz de paridad como una matriz polinomial... ...podemos expandir la representación anterior... ...donde tenemos la matriz de paridad expandida por la multiplicación de eh, todas las palabras código, donde el resultado de esta multiplicación va a ser también igual a cero. En términos de la representación desde un punto de vista de módulos, eh, la distancia libre de un código convolucional C puede ser descrito por la siguiente expresión, donde WTVZ es la suma de los pesos de Hamming de los coeficientes Wz. Eh, Rosenthal y en Barandache mostraron que la distancia libre de un código convolucional NK delta está limitada superiormente por la siguiente expresión. Esta expresión es conocida como la cota generalizada de Singleton, ya que generaliza de una manera natural la cota de Singleton para código bloque. Otra medida importante a tener en cuenta es la jésima distancia columna, donde v0 de j de z representa el truncamiento jésimo de la palabra código en la que estemos calculando. La jésima distancia columna está limitada superiormente por n k por j 1 más 1. Y la maximalidad de cualquiera de las distancias columnas implica la maximalidad de todas las distancias columnas que le preceden. Esta tupla que vemos aquí es llamada perfil de distancia columna del código. Debido a que ninguna distancia columna puede alcanzar un valor mayor que la cota generalizada de Singleton, debe existir un entero L para que esta cota ...puede ser alcanzada para todo J menor o igual que L y esté limitado superiormente para J menor que L, mayor que L. Por lo tanto, se hace un código convolucional NK delta, este es llamado, llamado código de perfil de distancia máxima MDP si se cumple que la lésima distancia columna es igual a N-K por L más 1 más 1. En este caso, toda jésima distancia columna para J menor o igual que L es maximal. Así que podemos decir que las distancias columna de los códigos MDP incrementan tan rápido como es posible durante el máximo tiempo posible. En esta investigación nos centramos en estos códigos convolucionales MDP ya que tienen el potencial de poder corregir un máximo número de errores por el intervalo de tiempo. Eh, si H de Z igual a su matriz, T igual a cero hasta V de HI eh, por, eh, por Z elevado a I, siendo H de Z igual a 0 para todo J mayor que 0, podemos definir la siguiente matriz, la cual va a ser la que usemos eh, a la hora de emplear la matriz de paridad. Lo mismo tenemos con la matriz generadora, en vez de usar la G de Z vamos a usar esta matriz que es J. A la hora de realizar la decodificación para recuperar los símbolos borrados, tenemos el siguiente teorema. Se hace un código convolucional NPD NK delta, si en cualquier ventana de deslizante de longitud L más 1 por N, ocurren como mucho L más 1 por N menos K errores, podremos recuperar la secuencia completamente decodificando los símbolos de izquierda a derecha. Con el fin de optimizar el proceso, no vamos a tener que esperar a coger siempre el máximo tamaño de ventana, sino que... ...si tenemos una ventana pequeña en la que vamos a poder recuperar los símbolos... ...no tenemos por qué esperar a recibir toda la secuencia completa... ...podremos ir decodificando directamente. Por lo tanto, si suponemos que eh, estamos empleando un código convolucional 2150... ...sobre un canal de borrado... ...en este caso, para cada ventana de 202 símbolos... ...vamos a poder recuperar un máximo de 101 símbolos borrados. Por lo tanto, si suponemos que recibimos la siguiente eh, secuencia donde las estrellas eh, corresponden a símbolos borrados y las V a símbolos que han llegado eh, correctamente un código bloque sería incapaz de recuperar esta secuencia ya que eh, tendríamos más de 101 símbolos en una ventana de 202 ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, a el hecho de, estos códigos nos van a permitir mover la ventana de decodificación en función de donde tengamos los símbolos por lo tanto, si cogemos la, los 60 errores de A y los 60 primeros símbolos correctos de B, ayudándonos de los 100 símbolos anteriores, que son correctos, vamos a poder recuperar los 60 símbolos de A, y una vez que hayamos recuperado estos, si cogemos los 60 símbolos de C y los 60 símbolos siguientes, ayudándonos de los 100 símbolos previos, que como hemos dicho ya están recuperados, vamos a poder recuperar también los de C. Como podemos ver, moviendo la ventana de codificación, vamos a poder ser capaces de recuperar secuencias que un código bloque podría dar por perdidas. A continuación vamos a ver los dos ejemplos en los que nos hemos basado en esta investigación. Por lo tanto, para el primer ejemplo, sea alfa un elemento primitivo del cuerpo de Galua de 32 elementos que cumple la siguiente expresión eh, y sea C1 un código 211 con esta matriz generada y de paridad mediante las cuales obtenemos las matrices G sub L y H sub L, entonces C1 es un código convolucional MDP para el cual L es igual a 2. Por lo tanto, para cada ventana de 6 símbolos, vamos a poder recuperar un máximo de tres símbolos bojados. Para el segundo ejemplo, alfa va a ser un elemento primitivo del cuerpo de de 64 elementos que cumple la siguiente expresión. Y se hace dos un código 322 con esta matriz generadora y de paridad, a través de las cuales obtenemos G sub L y H sub L, entonces C2 es un código convolucional MDP para el cual L es igual a 2. Por lo tanto, ahora para cada ventana de nueve símbolos, Vamos a poder recuperar un máximo de tres símbolos borrados. Una vez tenemos claros estos conceptos, vamos a pasar a modelar la herramienta. El software que hemos decidido emplear ha sido MATLAB, debido a su sencillez y que, al ser un lenguaje de pr prototipado, nos va a permitir modelar el sistema y obtener las conclusiones que se pretenden. Y debido a que vamos a trabajar con cuerpos finitos, eh, MATLAB nos ofrece una función eh, para poder trabajar con estos cuerpos. Sin embargo, nosotros, con el fin de tener una mayor portabilidad hacia otras plataformas en un futuro, hemos decidido crear nuestra propia función a la que, basándole un polinomio primitivo, este nos va a devolver todos los elementos de un cuerpo de Galois. Una vez que estamos trabajando con ese cuerpo, todas las operaciones que realizamos deben estar dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, ha sido necesaria también la creación de un conjunto de funciones que nos van a permitir trabajar con estos cuerpos. Aquí en esta tabla tenemos todas las funciones que han sido necesarias crear. Entonces, tenemos que, A aparte de, de generar el cuerpo tenemos la suma, la multiplicación, la división, la multiplicación de matrices, multiplicación de número por una matriz y el determinante, la junta y la inversa de una matriz. Una vez tenemos creadas todas las funciones necesarias, podemos pasar a moderar el, el sistema. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Tendremos, tendremos una secuencia binaria. Lo, que, lo primero que tenemos que hacer va a ser convertir esta secuencia binaria a, a elementos del cuerpo sobre el que estemos trabajando. Por lo tanto, si suponemos el código C1 visto anteriormente, como este trabaja sobre eh, un cuerpo de 32 elementos, deberemos ir cogiendo de 5 en 5 bits y convertirlos estos al cuerpo. Una vez tenemos la secuencia original convertida a elementos del cuerpo, el primer paso será codificarla. Para ello nos vamos a basar en el matriz G sub L. Por lo tanto, si suponemos que recibimos la siguiente, que tenemos la siguiente secuencia para codificar. Vamos a coger los tres primeros símbolos de esta secuencia y si multiplicamos las dos primeras filas de G sub L por estos tres símbolos, el resultado nos va a dar la palabra código 7.1. Si ahora desplazamos la ventana de codificación, un símbolo a la derecha y volvemos a realizar la misma multiplicación, tendremos que la siguiente palabra código es 3125. Si concatenamos esta a la anterior y seguimos realizando el mismo proceso, tendremos que la secuencia codificada es la que vemos aquí debajo. Una vez que hemos codificado la secuencia, el siguiente paso será pasar esta por el canal. Por lo tanto, vamos a suponer que al salir del canal se nos han borrado estos símbolos. Una vez que llega la secuencia codificada al receptor, el primer paso será detectar qué símbolos se han borrado... ...e intentar recuperarlos. Para ello nos vamos a basar en la matriz H Por lo tanto, si suponemos la secuencia anterior, esta... Como estamos trabajando con el código C1, en este código hemos visto antes que para cada ventana de 6 símbolos podíamos recuperar un máximo de 3. Por lo tanto, vamos a coger una ventana de decodificación de tamaño 6, que sería esta. Como podemos ver, solo tenemos un símbolo borrado, por lo tanto, va a poder ser recuperado. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Vamos a multiplicar la última fila de la matriz L por esta ventana de decodificación. Y se nos va a generar una única ecuación con una incógnita. donde el resultado de esa incógnita es el, corresponde al símbolo que se había borrado. Una vez que lo hemos recuperado, colocamos este en la posición correspondiente. Como ya tenemos los seis símbolos primeros corregidos, podemos desplazar la ventana de decodificación otros seis símbolos a la derecha, que nos va a resultar la siguiente ventana. Como vemos, tenemos cuatro símbolos, los cuales no van a poder ser recuperados porque es mayor que tres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplazar ahora la ventana cuatro símbolos a la derecha, para ver si así se va a poder recuperar. Si la desplazamos a la derecha, nos encontramos ante la siguiente Ventana, donde el, el símbolo erróneo corresponde al último símbolo de la ventana anterior que había que era borrada. Como podemos ver, aquí solo tendremos un símbolo borrado, por lo tanto vamos a poder recuperarla igual que hemos visto anteriormente. Una vez que lo hemos recuperado, lo que hacemos es volver otra vez a la ventana anterior, desplazando la ventana cuatro símbolos hacia la izquierda. Volvemos otra vez a la ventana de antes, sin embargo ahora, como ya hemos recuperado este símbolo, tendremos únicamente tres símbolos borrados. ¿cómo vamos a recuperarlos? A ello vamos a multiplicar la matriz expandida de la matriz H sub vista anteriormente por la nueva ventana de codificación precedida de los cuatro símbolos anteriores, que nos van a ayudar a computar los elementos independientes del sistema. Por lo tanto, si lo multiplicamos, se nos genera este sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas donde el valor de cada incógnita representa cada uno de los símbolos que se han borrado. Si sustituimos estos símbolos, estos valores por el símbolo correspondiente, tenemos que la, eh, la secuencia es idéntica a la que teníamos antes de pasar por el canal por lo tanto gracias al hecho de poder desplazar la ventana de decodificación hemos sido capaces de recuperar todos los símbolos cosa que un código bloque no habría sido capaz una vez, llega, una vez tenemos recuperados los símbolos la secuencia sigue estando codificada el siguiente paso debe ser decodificarla ¿cómo vamos a decodificarla? para ello vamos a avanzar en la matriz inversa de la matriz generadora G sub L expandida si multiplicamos esta matriz por los seis primeros símbolos de la matriz de la secuencia codificada, los cinco últimos símbolos del vector resultante van a ser los cinco primeros símbolos de la secuencia original ya decodificada. Si seguimos realizando esta operación, tendremos entonces la secuencia original, la cual se corresponde con la secuencia que teníamos antes de ser codificada. Una vez hemos decodificado ya la secuencia, el último paso será volver a convertir los elementos del cuerpo a binario. Hemos obtenido las capacidades correctoras de los códigos C1 y C2 introducidos anteriormente, los hemos evaluado para diferentes valores de probabilidad de pérdida de símbolo y en cada una de las simulaciones que hemos hecho hemos transmitido 100K. Esta primera simulación la hemos hecho para una probabilidad de símbolo independiente del símbolo anterior. Por lo tanto, aquí hay la mayor probabilidad de ráfaga en, en esta representación. Como podemos ver, el código C1 se comporta bastante mejor que el código C2. Para entender mejor esto, vamos a ver la siguiente tabla. Vamos a ver para el código C1. Eh, como hemos dicho antes, que, que trabajaba el código C1 trabajaba sobre un cuerpo de 32 elementos, cada elemento será de 5 bits. Por lo tanto, al convertir los 100K a elementos del cuerpo, se nos van a convertir en 20.000 símbolos. Y como el código es de una tasa 2.1.1, al codificarlos, estos 20.000 símbolos se nos convierten en 40.000. Por lo tanto, si suponemos una probabilidad de error de 0,2, de los 40.000 símbolos transmitidos, se nos van a perder 8.041. Estos 8.041, tras realizar el proceso de recuperación de errores, hemos recuperado 7.817 y hemos perdido 224. Una vez decodificamos la secuencia, tenemos que finalmente hemos perdido 40 símbolos del total de 20.000 símbolos de la secuencia original. Por lo tanto, para una probabilidad de error del 0,2, tenemos una capacidad de corrección del 99,8%. Esta segunda gráfica la hemos obtenido para canales en los que la probabilidad de error de que un símbolo sea borrado sí que va a depender del símbolo anterior. Aquí tenemos algunos de, de los canales que hemos implementado y como podemos ver la gráfica se comporta bastante similar a, al paso anterior sin embargo aquí vamos a tener más ráfagas que antes. Aquí tenemos todos los valores obtenidos. Bueno, una vez que hemos estudiado estas capacidades correctoras vamos a compararlas con los códigos bloques. Si queremos comparar el código C1 con un código bloque, eh, como tenemos que para cada ventana de licencia de seis símbolos podemos recuperar tres símbolos, eh, debemos compararlo. El código bloque que podría alcanzar una, unas capacidades de corrección similares sería el código bloque 6.3, en el que para cada ventana fija de seis símbolos podemos recuperar tres. Y como podemos ver, gracias al hecho de poder ir desplazando la ventana de decodificación vamos a tener unas una mayores capacidades de corrección que el código bloque. Lo mismo para el código C2, este, eh, al, ser un, al, al tener que para cada ventana de nueve de símbolos podemos recuperar 3, debemos compararlo con un, con un código bloque 93. Una vez hemos demostrado ya las capacidades de corrección, vamos a ver el rendimiento. Si en primer lugar vamos a comparar la memoria necesaria que necesitamos para realizar la codificación con la memoria necesaria que, eh, que hubiéramos necesitado si hubiéramos realizado la codificación desde un punto de vista de entrada-estado-salida. Si utilizáramos los códigos C1 y C2 con eh, este tipo de codificación, vemos que, por ejemplo, para el código C2 necesitaríamos eh, 50 millones de elementos de memoria. Sin embargo, si realizamos la codificación desde este nuevo punto de vista de módulos, el número de elementos necesarios va a depender únicamente del tamaño de la matriz generadora. Por lo tanto, para el código C1 únicamente necesitaremos 6 símbolos y para el código C2 únicamente necesitamos 12 símbolos, como podemos ver, hemos conseguido reducir bastante este número. En cuanto a la decodificación, igual. Eh, si hubiéramos realizado la decodificación por Viterbi, el número de elementos de memoria necesarios para C2, por ejemplo, eh, únicamente transmitiendo 1500 bits, hubiéramos necesitado 1.536.000 elementos de memoria. Sin embargo, si realizamos la decodificación desde el punto de vista de módulos, el número de elementos va a depender del tamaño de la matriz de paridad y del tamaño de la matriz GL inversa. Eh, como podemos ver, el número de elementos se vuelve a reducir drásticamente. En cuanto al tiempo computacional, eh, vamos a realizar la comparación con tres códigos A1, A2 y A3, los cuales están definidos sobre un cuerpo de ocho elementos. Eh, a la hora de comparar estos tiempos, tenemos que tener muy en cuenta que estos tres códigos se han estudiado sobre, eh, al estar... ...sobre un cuerpo de 8 elementos, los tiempos que hemos obtenido son estos... ...sin embargo, si estos hubieran estado eh, sobre un cuerpo de 32 o 64 elementos... ...que son los que hemos visto nosotros, estos tiempos aumentarían muchísimo... ...y eh, como podemos ver, eh, gracias a realizar esta codificación... ...hemos conseguido bajar los tiempos de decodificación... Bueno, finalmente eh, hemos conseguido implementar la primera implementación software para evaluar la capacidad correctora de códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito y canales de borrado, ya que anteriormente únicamente se mostraban resultados teóricos. Hemos demostrado un mayor rendimiento que la codificación convolucional vista desde un punto de vista de entrada, estado, salida y el algoritmo de codificación de Viterbi. Y hemos sido capaces de recuperar secuencias eh, que un código bloque no, es, no sería capaz de corregir gracias al hecho de poder desplazar la ventana de decodificación. Como líneas futuras, se plantea estudiar las capacidades productoras de los códigos convolucionales MDP reversos, con el fin de mejorar los resultados obtenidos. Estos códigos reversos, lo que nos van a permitir es que, eh, nosotros hemos dicho que para, para poder recuperar algunos símbolos, vamos a, aparte de que del máximo número de símbolos que podemos re recuperar, necesitamos un espacio de guarda previo, como hemos visto anteriormente sin embargo va a haber ocasiones en las que no tengamos este espacio de guarda previo pero si encontráramos este espacio de guarda previo en vez de al principio lo encontráramos al final podremos en vez de codificar de izquierda a derecha vamos a poder recuperar estos símbolos de derecha a izquierda por lo tanto se plantea esta nueva investigación en la que se estudien las capacidades, las mejoras si empleáramos esta recuperación y en cuanto a otra línea de investigación se plantea la combinación de las técnicas FEC y ARQ de aquí únicamente hemos estudiado las capacidades correctoras FEC de estos códigos y como ya hemos dicho antes, como sabemos, eh, como cada símbolo va a tener un número de secuencia, vamos a saber qué símbolos son los que se han perdido. Por lo tanto, el receptor va a poder, va a poder pedir una retransmisión de estos símbolos. Por lo tanto, se plantea eh, el estudio de esta combinación de estas técnicas.